Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España, hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur y los ingredientes son un yogur, de la medida del yogur son dos de azúcar y tres de harina una de aceite de oliva, tres huevos, una ralladura de un limón y levadura una cosa que nos he dicho que el yogur es natural Ahora echamos los huevos y lo echamos en la batidora y echamos también el azúcar y lo ponemos a batir. Una vez que ya está bien batido y mezclado, se echan los, los demás ingredientes. La harina, el yogur, el aceite, la ralladura de limón y la levadura. Y se pone otra vez a batir. Ya que está bien mezclado, lo abrimos y lo echamos en el molde que lo hemos ya engrasado con mantequilla y un poco de harina. Lo vamos echando y hay que extenderlo bien. Tenemos el horno precalentado a 200 grados. Lo metemos y lo bajamos a 170 durante 35 minutos. Ya han pasado los 35 minutos y vamos a ver si está hecho ya. Ha salido limpio, ya está hecho. Lo sacamos y lo ponemos ahí. Mirad qué bonito me ha quedado el bizcocho de yogur. Tierno, tierno, tierno. Vamos a cortar para que veáis cómo ha quedado el bizcocho. Ahí lo tenéis, bien esponjoso. Bueno amigos, espero que os haya gustado este bizcocho de yogur que hemos hecho. Es especial para los desayunos. Así que ya sabéis, darme me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.